<risa> Oye, se da bien, ¿eh? Oye, llegó hora de calentar, improvisa Challenge, subimos allá a ver, por favor, para que usted vote, usted vote ahí por ese grande.